¿Cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorísimo de la vida con este calorón que en el video pasado ustedes me dijeron el 95% de ustedes que odian el calor igual que yo. Solamente poquitas personas me dijeron que preferían el calor al frío. Así que esas personas espero que estén muy contentas con su calor. El día de hoy les traigo sus experiencias paranormales. Así que si tú no me has enviado tu experiencia paranormal y me la quieres contar y también tienes videos, fotos, es lo mismo, no. Videos, fotos, audios, screenshots o demás que acompañen tu historia déjamelo todo en un mail. El mail de las historias paranormales va a el listado en la cajita de descripción y si no lo encuentras te lo voy a poner en un comentario fijado ok para que ustedes ahí me puedan mandar su historia y si tienen pues cosas que acompañen su historia pues mucho mucho mejor así que el día de hoy vamos a escuchar tres historias que ustedes me enviaron que están súper buenas y algunos si sí vienen acompañados con fotos videos, audios y demás entonces solamente les recuerdo que antes de seguir con este vídeo se suscriban a este canal porque ese va a ser su favorito paranormal para cuando se termine este video, se so los aseguro. Y si no, pues choque el Fantasma va a ir a sus casas. Miren, ahora sí está muy oscuro. Ay, qué miedo. Uh, va a ir a sus casas para que se asegure de que sí sea su canal paranormal favorito. Y bueno, rápidamente, en lo que ustedes están escuchando, esto que les voy a estar diciendo Les voy a estar poniendo unas prendas que me enviaron mis amigos de Joins Muchas gracias por esta ropita que me enviaron que está súper bonita Si les gusta algún estilo de ropa que esté yo usando aquí, que yo escogí eh, Todo lo pueden encontrar en su página que también les voy a dejar en la cajita de descripción Y pues tienen muchísimos más modelos, ¿verdad? Entonces si gustan ir a checar su página, tienen envíos internacionales Pues a mí me llegó hasta México y les aseguro que va a llegar hasta donde ustedes estén. Y bueno, ya que ustedes vieron todo esto y ya que les dije todo esto, recuerden seguirme nada más en mis redes sociales, que van a estar apareciendo aquí como siempre y hasta el final. Y pues bueno, ya, nada más. Ahora sí, dos minutos y medio como siempre. Vámonos directo con este video. Los quiero mucho. Sí, vámonos ya. Ok, así que la primera historia es de Michelle y Michelle nos envía también un audio que acompaña a su historia. Pero primero que nada, vamos a... Escuchar su historia primero Ok, ella nos cuenta que pues vive en su casa normal, ¿verdad? En su cuarto, todo muy bien Pero que tiene una amiga Y que esa amiga es Santera Y es hija pues de familia Santera Es decir que pues su familia tiene más personas Que mmm, no tanto que se dediquen a esto Sino que tienen sensibilidad a este tipo de temas Y un día Michelle la invitó a dormir a su... Pues sí, a su casa Entonces estaban en su cuarto Y su amiga tiene esta sensibilidad pues de ver cosas que no todos vemos, ¿verdad? Y que le dijo así de que Ay, Es que ¿sabes qué? Creo que aquí siento como que hay un niño Dice Michelle que la verdad Pues sí le dio miedo Pero que de decidió así como que ignorarla Hacer menos lo que le dijo así de ah órale, órale, órale, Ni me da ni miedo, me da miedo, miedo. Eh, pero que sí tenía miedo Bueno, entonces eso pasó Días después, ella en la madrugada Pues le dieron ganas de ir al baño se para el baño y en lo que estaba ahí dice que sintió un, un olor fuerte como a talco. Ella no utiliza talco, ni nadie que esté en su casa utiliza como talco. y Olía más como, no a talco de pie, sino como a talquito de bebé, así como de niño chiquito. Y fue como tan fuerte el olor que se puso a investigar a ver por qué de repente me llegó pues olor raro o a, olor ajeno a mí o lo que sea. Y pues lo que ya sabemos, no cuando este tipo de olores así como... Pues de repente huele a flores y yo no tengo flores alrededor. Es porque algún tipo de entidad pues está ahí como revelando eh, hacia ti. Y entonces ella hizo unión a que su amiga le dijo eh, aquí que hay un niño con ese olor a talco. Porque pues a veces algunos niños utilizan talco y dijo, ok, entonces puede ser que sí lo que me dijo mi amiga sea realidad y sí haya un niño aquí. Y bueno, lo que pasa casi siempre, bueno, no puedo decir casi siempre, pero... Uno como que minimiza un poquito De que ahí haya una entidad Si es un niño Porque dices Bueno, pues un niño O sea, pues ¿qué me va a hacer? O sea, pues te daría menos miedo Si sería una viejita O un señor O algo por el estilo, ¿verdad? Y pues un niño es así como Bueno, pues está bien Pobrecito Algo le pasó Lo que sea Pero al contrario De lo que aquí pasó Es que la perrita de Michelle Se ponía como muy Pues agresiva Ya que le ladraba como A donde no había nada Es como si pues el Perrillo se pusiera a ladrar aquí a la puerta y pues no hubiera nada. Entonces, pues Michelle se paraba así como a checar a ver, pues a qué le estás ladrando, que se escucha, alguien entró, alguna voz, no había nada. Otro suceso que ocurrió con su perrita fue que pues Michelle va al baño, normal. La perrita se queda acostada en la cama de Michelle y así de repente de golpe, como si algo lo hubiera asustado, se levantó y corrió hacia donde estaba pues ella, en el baño. Empieza a ocurrir algo raro porque ella. Eh, Empieza a tener como problemas para dormir porque sentía que alguien la estaba viendo. Ella duerme en una litera y duerme en la litera de abajo. Entonces ella empieza como en sueños a hablar, pero ella realmente es que estaba hablando dormida. Entonces en varias ocasiones ella dormida se alcanzaba a escuchar que estaba hablando y cuando... O sea, y se despertaba y se uh, terminaba de oír lo que estaba diciendo y parecía siempre como que le estuviera contestando a alguien y siempre como si alguien de, ar de arriba, en la literal de arriba, le estuviera hablando. ¿Sí me entiendes, O sea, dormida, alguien le estaba preguntando algo y Michelle dormida contestaba Y es cuando se daba cuenta de que estaba hablando dormida Y alguien, o sea, ella decía, es que alguien de arriba me está, me está preguntando cosas, por eso es que yo estoy hablando Varias veces de estas de que se despertó y alcanzaba a escuchar como la conversación que, dormi que tenía dormida con alguien Escuchaba una voz de un hombre que le estaba hablando Una vez, de hecho, estaba hablando con su novio y le estaba mandando una nota de voz en esa nota de voz se alcanza a percibir como un hombre, una voz de hombre, dice fuerza, la palabra fuerza. Entonces nos manda esa, ese audio y vamos a escuchar, pues, la voz, maldita. Fuerza. Obviamente nos recortó pues la parte del audio, ¿verdad? Donde se escucha porque hasta su novio le dijo ¿Qué es eso? ¿Por qué se escucha eso? ¿O con quién estás? Y Michelle dice que ¿De qué me estás hablando? Y se pone a escuchar el audio otra vez y se escucha así, pues tal cual clarito. Como si fuera una grabadora o algo así, pero eso es lo que se escucha. Dice ella que sí le da miedo, pero que nunca ha intentado como hacerle nada. Entonces, pues, ¿quién sabe con qué estará conviviendo? ¿Ustedes qué opinan? Ok, así que el siguiente historia es de Sheila y Sheila nos manda una experiencia que le ocurrió a su papá acompañada de un video Esto le ocurrió a su papá en su trabajo Dice que su papá trabaja en un lugar de oficina Y dice que en esas oficinas hay varias cajas y que las cajas están vacías Estas cajas como para guardar archivos o cosas así O algunas ya tienen documentos pero pues ahí nomás archivados O sea, pues de que ahí están sin usarse Ahora... Normalmente en las oficinas pues tienen aire acondicionado, aunque en estos cuartos donde les digo que no... Pues que estaban solamente las cajas con documentos y así, pues no se encendía ahí el aire acondicionado porque pues no había nadie ahí. Entonces pues para qué iban a desperdiciar luz en un cuarto donde no había nadie. Simplemente pues había aire acondicionado en las demás oficinas donde sí había gente. Un día su papá estaba platicando con un amigo, cuando empezó a notar así como que de reojo que algo se movía. Entonces... Pues se queda así como de que a ver qué se está moviendo. Es como si yo empiezo aquí a ver como que algo se mueve y como que no hago mucho caso, no alcanzo a ver y de repente ya veo que algo se está moviendo. Pues su papá lo que vio fue que una persiana se estaba moviendo. Su papá le dijo a su amigo de que, oye, ¿estás viendo eso? Y su amigo, ah, sí. Se aseguraron de que esa oficina estaba sola que nadie había entrado desde hace rato, y que el clima o el aire acondicionado estaba apagado, ventana cerrada, todo, o sea, no había corriente de aire que creara este movimiento en la persiana. El amigo de su papá ya no quiso como meterse más, pero su papá le dio curiosidad y sí se metió a ver, y les digo, a checar todo esto, a ver todo apagado esto, la ventana cerrada, no hay corriente de aire, y si hubiera una corriente de aire, creo que se movería como que toda la persiana no parte de ella, y pues es lo que vamos a estar viendo, así que adelante video. Dice que su papá también pensaba en lo mismo, de que eh, de ser el aire acondicionado o cosas así pues se movería toda la persiana y no solamente una parte además de que ya habían escuchado como ruidos pero pues es una oficina entonces así como de que bueno pues siempre tiene que haber ruido pero pues en esa oficina como tal no había gente y no había nadie como que entrara mucho para que hiciera ruido entonces puede que ahí haya algo ustedes díganme en los comentarios ok, vámonos con la última experiencia que es de Lisette Lisette nos cuenta algo parecido a un bug Infernal en Netflix O algo parecido Yo sé que a varios de ustedes les han pasado cosas raras eh, Mientras hacen lo mismo Mientras ven cosas de miedo en televisiones y demás Así que díganme en los comentarios Pero bueno, Lisette, su mamá y su hermano Estaban viendo la película de Halloween en Netflix Entonces ya la ven, ok Se acaba, la quitan, quitan Netflix Y ponen otra cosa en YouTube Cuando están ahí, a ver, qué, o sea, viendo Ven que hay algo ahí, rarito cuando se acercan a ver, era como una cara, así como, dice que como en colores como si fuera negativo. Pero era una no, no era una cualquier cara así como, pues de que se hubiera quedado, ya saben, alguna imagen de la película pasada o algo así ahí como trabada. No era una no era una cara normal, era, dice ella que parecía cara de demonio así tal cual. O sea, y todos se quedaron de, oye, ¿estás viendo esto? Y todos de, oye, sí, se ve algo raro ahí. Ok, entonces... Pues ya que, ay, ok, pues es que la cara, pues sí está rara y demás. Dicen, bueno, a ver, hay que salirnos de YouTube para ver si es fallo de la pantalla o demás. Y se metieron a otra cosa. Deciden meterse en Netflix otra vez. Su sorpresa fue que cuando se movieron a Netflix, la cara ya no solo se veía como en negativo así como, como que se hubiera quedado trabada, sino que se veía más, se veía más clara. Entonces, ahí fue cuando ellos, hasta su mamá, así como de que ok, eso está raro decidieron apagar la televisión, dejarla descansar dice que como una hora, o sea de que dijeron, no, a ver, va a ser algún fallo de Netflix, YouTube, o la pantalla o lo que sea, la dejaron descansar cuando la vuelven a prender pues ya no se veía esa cara tal cual sino que era otra totalmente diferente y hasta parecía que tenía así como cuernos pero les digo, así como en negativo, como, como si fuera un fondo de pantalla, pero encima sí tuviera lo que, pues sí, como que el buscador de YouTube o demás. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Una desafortunada falla de Netflix? O, es que les digo, estas cosas ya han pasado antes. De hecho, hasta yo tenía una serie de cosas raras que ocurrían en Netflix, eh, así, cuando estabas viendo películas y demás. Entonces, pues ustedes díganme si han pasado algo parecido con esto o no. Ok, así de pilón, les voy a contar la historia que mandó Country Humans porque no me puso su nombre, así que espero que así sepas tú quién eres. Bueno, nos cuenta que ya tenía tiempo que quería enviar la historia, pero por alguna u otra razón siente que ellos lo impiden que, que pase esto. Desde pequeña siempre ha sido un amante de los peluches. Su mamá, cada que había oportunidad, cada fecha importante, cada cumpleaños, así, um, le regalaba peluches nuevos. Entonces ella los amaba, o sea, de que los acomodaba todos en una cama. Dice que literal nunca se separaba de sus peluches, ya que iba a comer, se los llevaba para allá, o jugaba con ellos, o así. Ah, en su cumpleaños número 6, o sea, esto... Pasó cuando ella era muy pequeña Su mamá le regaló un peluche De perrito San Bernardo Entonces ella pues lo amaba Decía que era, o sea, desde que se lo regalaron Se convirtió en su peluche favorito Y dijo, no, pues sí, yo amo Mi peluche de San Bernardo Y le puso de nombre Nena Obviamente pues ya, o sea, sí era su favorito y quería mucho sus peluches, pero va pasando el tiempo ella va creciendo y pues sus peluches, pues sí, digo, ahí los tenía en su, en su cama y todo muy bien, acomodados y cuidados, pero pues los va dejando de lado, ¿verdad? pues le empezaron a gustar más cosas y demás, al punto en cuando ella tenía 11 años, pues ya casi no les hacía caso. Ahora, ella dormía en una litera sus peluches en una cama y ella en otra pero entonces su abuelita y su hermana compartían un cuarto y a ella le gustaba mucho irse a dormir para allá, a pesar de que su mamá como que no le daba mucho permiso Porque ella se, pasaba, se la pasaba riéndose con ellas y demás Entonces se dormían muy tarde Pero pasaron dos noches que ella se quedó acá en ese cuarto que compartían su hermana y su abuelita. Dice que mientras ella estuvo en el otro cuarto escuchaba cosas bien raras que venían desde su cuarto, como pasos, como cosas que se caían, y bueno, entonces este tiempo de que ella dormía en otro lado que no fuera en su litera se alargó por un año, por un año ya, ya no dormía en sus literas. Entonces dice que ahí las cosas se, se empezaron a poner un poco intensas, porque por las noches ella podía sentir que desde su litera alguien la estaba viendo. O sea, ella ya no se quedaba ahí, pero sentía algo raro que venía de su cuarto y que específicamente algo la estaba viendo desde su litera. Siempre era como un mes, se despertó en la madrugada y siempre era lo mismo, siempre sentía que de su cuarto algo había y que desde su cama la estaban viendo. Ahora, ella ya estaba harta de esta situación, por lo que hizo fue, dijo, es que son los peluches, o sea, ya estoy harta, ya no quiero sentir que me están viendo. Entonces fue a su cuarto y de la litera empezó como que a ver los peluches, ya los voy a guardar en otro lado, no sé qué, pero algo raro sucedía con Nena, el perrito San Bernardo Así como que sentía que la estaba viendo y ella ya no se sentía cómoda Por alguna razón dejó a Nena ahí y dijo Ok, tú sí te vas a quedar aquí afuera Cada que entraba a su cuarto ni siquiera quería voltear a la esquina Donde estaba el peluche del San Bernardo, Nena Ahí porque sentía que de ahí era de donde venía la mirada Y que era una mirada como molesta, enojada Una de esas noches donde ella se sentía observada Dice que no aguantó, fue a su cuarto y que otra vez sentía que la mirada venía desde ese peluche Por lo cual lo agarró y dijo así de que, bueno, me lo voy a llevar abajo A ver si así se aplaca la sensación esa de que algo me está llamando al cuarto Y así fue como eso cambió Casi casi parecía que el peluche pues estaba enojado de que ella ya no durmiera ahí Y que pues con energía la estaba llamando o no sé Y bueno, ya han pasado años de esto y ella dice que diario tiene la necesidad de dormir con el peluche o de mínimo llevarlo a donde ella esté o a donde ella se vaya a dormir porque si no siente que se molesta y pues que empieza a hacer este tipo de cosas como ruidos y que la está viendo y demás la gente le ha dicho ya tírala o quémala o haz algo porque eso no, o sea, pues no y ella dice que sí, pues de repente sí le da como cosita pero que más bien siente que es como una niña chiquita que necesita atención y que necesita que la cuiden. Por eso es que no la quema. Quién sabe si más adelante pues ella ya no quisiera tener ese tipo de entidad o de energía cerca. Porque cuando... O sea, y yo sé que suena medio raro, pero sí pasa. Algún objeto que tú le pones mucho cariño. Sobre todo así un peluche, un juguete. Sí llega como a absorber algo de energía. Entonces ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Si les ha pasado algo así con un peluche. O un juguete. Y ok, fantasmitas. Eso ha sido todo por el... ¿Qué? Las historias de hoy espero que les gusten mucho, los quiero mucho nos vemos al siguiente y pues ya los quiero mucho, recuerden que subimos cuatro videos a la semana, besitos, bye